Uh, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una pérdida más de mm, 3 millones de pesos. Sí. ¿Qué han dicho las autoridades, el ministro de Agricultura, que estuvo por aquí, por esta el, zona? Él dijo que no va a hablar ahora aquí, sino que va a hablar en otra granja. Ahora, él, al observar esto, tampoco él, él, él, él pudo hablar en cuanto a, al mal olor que haya. Y él no pudo hablar, entonces va a hablar en otro lugar. Porque yo ese dinero lo cogí pretado para criar esa gallina. Y entonces yo di la alarma. Llamé a los demás colegas productores, Le pregunté que si ellos no tenían problema en su granja, sí. si en él me dijo que sí, Luis me dijo que sí, la hermana mía me dijo que sí, pero la hermana mía ya la había pasado, ella ya tiene la granja vacía ya. Y después eh, nos comunicamos con los colegas de la, de la Lomita, que están aquí, sí, están aquí, y esos son más pequeños todavía que nosotros, pero son productores de 1500, 2000, 3000 pollitos, ellos de ahí no pasan.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 se nos fue toda. La sangrecita que teníamos ya se fue. ¿Eh? Pero gracias a Dios que lo tenemos a usted, señor ministro y presidente de la república.